you Bienvenidos a todos de vosotros por venir aquí y visitarnos y os lo agradezco mucho y podéis venir siempre que queráis, para mí será un agrado. Llevamos aquí viviendo en este punto, en la carretera Cogullada, número 20, llevamos dos años y pico, pero aparte de eso llevamos tres años más fuera de aquí. Estamos unas 12 familias. Pues antes estábamos en la avenida Cataluña, en la calle Santa Fe, Ahí estuvimos dos años en unas casas de ocupas y ahí nos echó la policía. Vino también la asociación de gitanos y tal, no pudieron hacer nada contra la policía y nos echaron. De ahí nos fuimos al, a la fundición, a aceros del, del Ebro. Ahí estuvimos otros dos años pasando frío y calamidades. Y de ahí también nos echaron y aquí estamos. Ya llevamos aquí dos años y algo. Pues ahora prácticamente yo a nada, los hijos, porque yo estoy enfermo, estoy operado de corazón, me ha hecho cinco vispas, pero nos dedicamos a la recogida de chatarras por ahí, hacer algún porte, alguna limpieza de fábrica, de talleres, a lo que nos salga honradamente, ganarnos un duro. Llevo aproximadamente sobre dos años viviendo aquí, en estas circunstancias, y os quiero agradecer que hayáis venido a ver nuestras humildes casas porque pienso que todo el mundo tiene derecho a ver cómo estamos viviendo y a ver lo que estamos padeciendo para llegar a tener algo si algún momento lo llegamos a tener. Llegué aquí en unas circunstancias, intenté comprar una casa, eh, se me fueron los planes abajo, aquí tenía familia viviendo ya y entonces pues bueno el, el único recurso que me quedaba era venir llegar aquí. Me dedico a la recogida de chatarra porque cuando vamos a algún sitio a buscar un trabajo eh, automáticamente que decimos cogullada lo relacionan con las chabolas es lógico y automáticamente te niegan cualquier tipo de trabajo. Y superemos agradecer de que hayáis venido aquí a hacer este documental. Y muchas gracias. Hace unos dos años, dos años y medio que estamos aquí. Pues lleguemos aquí porque estamos viviendo en Madrid, allí no me buscaba la vida. Y nos venimos para aquí abajo, para aquí para Zaragoza. Y aquí me encuentro de momento, pues me busco la vida bien. Con las chatarras, con las frutas, los melones y así. Me vamos tirando. Y llegamos a las chatarras. ...y llegar aquí lleguemos porque estábamos en un piso de alquiler... ...la dueña lo quiso vender... ...y ya como lo tuvimos en otro sitio donde ir... ...tuvimos que venir aquí. Pues llevamos aquí por lo menos dos o tres años... Eh, ...nos tiraron de Acero de Ebro eh, ...estuvimos buscando sitio, no encontrábamos ninguno... ...hasta que encontramos este paradero... ...nos metieron aquí diciéndonos que esto era del ayuntamiento... ...que no había ningún problema... ...pues mi marido se dedica a la chatarra... ...yo en casa porque tengo mis hijos... ...y nos venimos aquí hace lo menos ya... ...medio año quizás más... ...pues lleguemos aquí... ...porque estaban mis hermanos aquí, llegué... ...con mi madre... ...mi, mi padre... ...lleguemos aquí, ahora quedamos mi madre y yo... Eh, ...nos dedicamos a la chatarra... ...a lo que podemos... ...la gente nos ayuda con las chatarras... ...los talleres... Ahora mismo vengo de allí, he cargado el cochecito en lleno de chatarra. Pues 150 kilos tengo para coger de chatarra en el coche. Pues la gente nos va ayudando. Pues el agua es un problema porque le pedimos al ayuntamiento que nos trajeran aquí unos, con, unos tanques del, de bomberos para coger el agua potable y eso nos denegaron. Entonces la robamos de un, una toma de agua que hay ahí, ahí arriba en el puente con una manguera que tan apenas no sale agua ni para lavarnos. Muy mal, muy mal porque no te puedes lavar ni te puedes hacer nada, sino no, no pueden ir las mujeres a lavar. ...y tiene que esperar el turno de unas a otras que terminen... ...porque para llenar 5 litros te cascas 15 minutos o 20 minutos. Vivimos muy mal aquí sin agua... ...porque no te lo puedes ni aún imaginar... ...porque ni aun los perros... ...se viven de la manera que estamos viviendo aquí sin agua... ...ya que es tan imprescindible para la expo... ...que se den de cuenta la humanidad... ...que habemos gente de aquí de Zaragoza... ...que estamos sin agua, sin una triste gota de agua. Pues la verdad que se vive mal... Vivir bien, pues si te dijera que vivimos bien, te mentiría. Porque, tengo porque que la verdad. A ver, el, el agua, la gasolinera. Aunque hay una manguera aquí, yo me tengo que ir porque sale muy poquita. Porque como la habéis visto, hay dos o tres caños y no se puede. Porque mientras que llenas una garrafa, pues te vas a la gasolinera que tardas menos. Y en la que llegas una aquí, allí has todas. Y la verdad que se vive muy mal porque no tienes tus comodidades, no tienes tu agua con calentita para los niños. El agua la deseas mucho porque la deseas mucho. Tienes que estar, nada más, continuamente yéndote por garrafas de agua como las podéis ver ahí. Y Ni la verdad que no tener no ¿no? un caño en casa como Dios manda, pues lo echas menos. Me preguntáis que cómo se vive sin agua corriente. yo os pregunto, ¿cómo vive una persona que no se puede duchar, que no se puede lavar, que no se puede asear, que no tiene medios para lavar su ropa, tiene que ir de vez en cuando a unas lavanderías de unas monjas o de, un, o de caritas o de algún centro privado o estatal? ¿Cómo viven? ¿O lo podéis imaginar con lo que os he dicho. Muy mal, porque lo principal de, de una casa es el agua, tanto como para lavar, para asearte, para beber. El agua es imprescindible para todo. Aquí vivimos muy mal, muy mal sin agua. Pues aquí muy mal, ya podéis ver vosotros cómo estamos, pues porque no podemos ducharnos, no podemos lavar la ropa. Muchos calores, muy mal, mal. Se está sin agua, mal. Mal, muy mal porque no se tiene la suficiente higiene que se tiene que tener. Simplemente en casa, para los chicos, pues para nosotros, para lavar, para fregar. Pues tenemos ese cacho de manguera que nos cae poca para todas las casas y muy mal. Y sin agua se vive muy mal porque aquí coge el agua de las gasolineras. O hay que comprar garrafas, pues tienes que comprar cuatro o 5 garrafas. Tienes que tener una limitación, porque claro, si gastas todo el agua en el mismo día, luego por la noche, si tienes que bañar a la niña o algo, claro. no tienes. En caso yo tengo vehículo, puedo ir a la gasolinera, pero el, la vez que tengo el coche en el taller o algo, pues claro, Quien anda, anda, anda por agua, pues no se puede. Luego tenemos aquí también la manguerica, pero que muy mal. Sin agua se está muy mal. Aquí el calor achicharrándonos, porque aquí ya ves, estamos como un desierto, en un escampado, nos pega todo el sol de cara, aguantando como, como se puede. Porque el calor es muy difícil de combatir, porque no consiste en ponerte un abrigo, sino en quitártelo. Y quitarte, ¿qué te vas a quitar aquí si no hay nada que quitar?, sino de vez en cuando traer alguna botella de agua fresca. ...y traer hielos para combatir cuando tenemos dinero... ...para poder traerlos. piscina pues alguna vez? Si no hay en la fuente. Cuando la piscina... ...y si no todo el día nos pegamos en la manguera. En invierno mejor, lo pasamos mejor que el verano. Por, por decir según que nos encerramos... Eh, ...y no, encendemos pero, la chimenea y nos calentamos. Pero bueno, según, porque esto lo ves en invierno... ...en verano, a la igual de que lo ves... En vetos seco, sin agua y sin agua lo pasas mal, en invierno lo pasas peor, las cosas claras. Sí, en invierno estás mejor adentro porque te encierras y no sales. Para la mínima que salís ves el espectáculo que hay afuera de barro, los charqueros de agua, muchas veces los aguas nos han metido hasta adentro, que hemos tenido que estar sacando que todo el agua de las chabolas para afuera, se nos ha mojado muchas veces de todas las cosas. Y la verdad que en circunstancias pues lo pasas peor que en verano, según como sí. te lo, te lo imagines. Con la estufica estábamos, con la leña, que es una estufa pequeñica de leña, vamos compartiendo leña y vamos calentándonos con el fuego de la, la estufa. En invierno, en invierno peor, porque en invierno tenemos un cacho estufa, una estufa de leña, a lo mejor vamos a repregar por ahí leña y para calentarnos y no podemos Por la noche nos echamos muchas mantas porque pasa muchísimo frío. Luego, como hay, hay tantos agujeros en la casa, los ratones nos entran, nos salen, lo pasamos muy mal, tanto el verano como el invierno. Aquí no hay organización con la basura, porque cada uno la tiramos donde podemos, le pegamos fuego y tenemos problemas siempre con la policía, que nos dicen que no nos dejan quemar. Entonces lo que les pido al ayuntamiento o al que quiera que les concierne este asunto, que nos pongan unos contenedores, que ya le he pedido varias veces, y no nos ponen nada. Incluso les ha a decirles que nos pusieran un contenedor pagando nosotros el contenedor entre todos de nosotros. Ni aun eso. Uy, ahora ha salido el tema de la basura. Bueno, os lo digo, como bien os he dicho anteriormente en la anterior pregunta hay muchas ratas que nos hacen agujeros, entonces las ratas lógicamente vienen de la basura, de que el ayuntamiento no nos pone ningún container, ningún tipo de nada para poder echar la basura y claro entonces se producen los animalitos estos que son las ratas la pena es que no se moleste ni el ayuntamiento ni nadie, como somos personas, en yo que sé en poner cubos, por ejemplo, y aparte en hacer una batida de exterminación de las ratas, porque somos personas y con mayor o menor nivel económico tenemos derecho a la vida, entonces pienso que debían de hacer algo por el higiene, porque el higiene todo el mundo lo necesitamos, no somos animales. Con la basura, pues mire usted, yo tengo aquel, aquel barreño, que yo cuando lo lleno siempre la quemo allí, intento tener la menos, la menos basura posible. Me tiro otro santo día, como habrá visto tu compañero, barriendo todos estos cobándolos, intento tener la menos posible a los lados. Se mantiene lo más limpio que se puede, en cacho, porque ya se ve, ¿no? Y quemando nada más que la basura, porque aquí ni containers ponen de basura, mire usted. Las vecinas no queman no la basura en, sus, en su sitio, yo la quemo en el mío. Y la verdad que. Encontré más quemas, más sacas, porque al no tener cubos de basura ni nada, ni que te la vengan a recoger ni que lo vengan a limpiar, pues cada vez pues esto, la verdad, si se puede ver un poco, es a las vecinas que queman la basura y yo quemo la mía, porque tú imagínate que la quedáramos toda la basura a una por cada lado, aquí no se podría es que ni entra. Pues de vez en cuando la quemamos porque no sabemos dónde echarla, en seguida viene la policía que tenemos que apagarla porque se queja la gente y a ver qué hacemos, no la podemos remontonar en cualquier lado porque hay muchas ratas. Y no se puede tener la basura remontonada día y día porque huele muy mal las moscas, las ratas y todo. Pidimos contenedores al ayuntamiento y, y nos dicen que no. Que eso, si ponen contenedores es más, piensan ellos, que lo hacemos nosotros para que nos den viviendas. Y no, si nosotros queremos viviendas, pero no regaladas, sino un pequeño alquiler, pues como toda la gente. Que vivamos bien como todo el mundo. No pedimos nada más la basura, pues yo la saco con un pozal, me la echo ahí a mi lado y luego pues poco a poco la quemo porque si no viene la policía y nos denuncia. La quemamos. Mm. mayores problemas que, que me enfrento día a día, pues yo prácticamente no salgo de aquí, porque yo no veo mundo, yo solo veo un cacho de, de chabola y, y sin más. Pues pienso que, a ver, el tiempo que estemos aquí, el, el futuro de mis hijos, mi futuro, ¿qué le esperan aquí tanto tiempo a mis hijos? Nada, aquí se vive mar, mar, pero fatal. Día a día, pues mucho, la verdad, el primero es que te levantas por la mañana y que no se sabe dónde ir si vas a traer para comer. No, o no sabes si chatarra. vas a traer para comer, no sabes lo que te vas a encontrar para ir, y luego la, la segunda que pasas mal por la. es el decir que no sabes si regresar a casa o quedarte en un parque por la calor. Estás todo el día pasando los fatas con las calores porque aquí no hay luna, hay nevera, no tienes agua fría, no tienes las cosas frías para los niños, te tienes que estar todo santo día para ir. ¿Sí? Tienes que echarte la idea, una vez que sales por la mañana de aquí, de no venir hasta las 6 o las 7 de la tarde. Se está mejor por el país afuera por Porque es que, aquí, es que aquí no convives, hasta las 6 o las 7 de la tarde aquí no puedes convivir. El mayor problema si es que se junta todo, se junta todo. El mayor problema, pues, no sé cómo decirte. Esto ya es un problema. El estar aquí es un, ya el mayor problema. Lo, lo que venga ya es muy pequeño comparado con esto. El mayor problema es el estar aquí. El que al estar aquí mmm, nos discrimina a la gente. Solo nos ve como unas personas que están ahí, como unas personas que están ahí que pueden traer problemas, no nos ven como personas que... Tenemos un fondo, ha sido una circunstancia el llegar aquí y también sabemos ser personas, también sabemos trabajar, también sabemos luchar por la vida, no obstante estamos luchando de una forma muy precaria. El, la vida la rutina, el enfrentarme pues, todos los días, en tener que levantarme, no poder a lo mejor no tener ropa limpia para vestirme, el agua... Eh, muchas cosas que suelen salir aquí, hay muchos problemas aquí. Pues me siento, pues no sé, me siento imaginado, porque siendo aquí de Zaragoza y español, ya ves en las condiciones que estamos. Sin, un, sin una vivienda digna para vivir. Aquí, muy mal. Me veo muy, muy marginada. Estoy enferma, no puedo, porque... aquí mucho más que hacer que en una casa normal. Y no, yo aquí muy mal me siento viviendo. Hombre, un poco marginado, la verdad. Un poco marginado, porque... veo sitios que no le hacen caso, que hay un poco de chatarra. Me meto y a los dos minutos, no sé de dónde salen, están allí. No dicen que fuera y es normal. Pero hay sitios abandonados que se pueden coger la chatarra y no nos dejan cogerla tampoco. Mal. Mal. Mal, mira. porque la gente que ve... Mira. No te ven ya como personas, no te ven... Vas por la calle que señalan. Sí. Mira, mira lo de la chabola. Sí, pero seguro Entonces, si fueran una pandillica de perros ya los hubieran recogido. Muy mal, muy mal. Pues... Como muchas mujeres y muchas personas, yo pienso que... Lo, estuvieran viviéndolo aquí, gente que están por ahí viviendo y dicen cómo están viviendo esa gente, qué pasa a lo mejor por ahí, cuánta guarrería, cua? eso no lo entienden, lo, lo entendemos nosotros porque estamos aquí, pero los demás no, y vivimos hasta con vergüenza la verdad, porque cuando pasa la gente o viene la policía o vienen como vosotros así, pues da vergüenza, porque no vivimos como personas de verdad. ¿Cómo veo el futuro? Pues cada vez más negro. El futuro pues lo veo muy mal, negro, fatal, de, de, pero de, de todo, muy mal. Porque aquí no hay que futuro nos espera. Aquí ninguno. Estando aquí ninguno. Hombre, yo lo veo, a lo mejor no para mí, pero para mi hija lo veo bien. ¿Vale? Pues ya aquí no me va a quedar toda la vida. Mientras Dios me dé manos y piernas mira, para trabajar, mira. a luchar por la niña. Futuro. Hombre, no lo veo tan negro, ¿eh? Lo veo que puedo seguir adelante porque, bueno, tenemos unas, pre yo tengo unas pre una preparación y entonces, pues bueno, a través de, de ahí, pues lucharé. Lucharé por el futuro y por salir de aquí. Pues, hombre, tengo planes, pero... Entonces tener que ponerme y no dejarme acobardar y seguir siempre adelante. De momento estoy soltero, tengo una, una, una mujer separada, no sé, igual nos unimos más adelante. Y, mi idea sería formar un hogar, tener un trabajo, vivir como viven las personas. No aquí, que vivimos como las fieras, como los alemanes abandonados de la mano de Dios. ¿Cómo lo vemos? Pues muy crudo, <risa> porque la verdad Aquí se vive muy más, muy más. Tenemos, tenemos que ver el futuro ya optimista porque ya no hemos buscado otro remedio, porque ya no sé dónde estamos viviendo, el arroz se va a quemar. <risa> ya ve usted que si no si nos superamos hacemos esta barraca que sería de nosotros y de los muchachinos, porque la verdad que aquí, aquí no recibimos ayuda ninguna, aquí no te vienen a aliviar, mire usted. Aquí no te vienen a preocuparse a ver cómo están los muchachos, aquí na, ¿sabes a lo que vienen nada más? A complicarte la vida más, más de, lo, de lo que la tiene. Y dándole gracias a Dios, que semos, que para pa bien decir, pues, nosotros pues, dentro de lo que cabe pues, vemos el futuro, como el ver que dice: pues, ¿Sabes la, la, la, la respuesta que siempre tenemos nosotros? De cojar a Dios y siempre o oh, nos dejaran aquí y no nos tirarán de aquí. Porque, mire usted, si nos tirarán de aquí y no nos darán vivienda y no nos darán nada, figúrate tú el futuro nuestro, ya no nuestro, sino de los muchachinos. Lo que quiero decir, asociaciones, ayuntamiento, expo... Eh, me parece muy bien todo lo que estáis haciendo. Pero de verdad, pensar que somos personas y tenemos ganas de luchar. Salir de esta pobreza y de esta miseria. No os pido nada más que que sepáis que estamos aquí. Pues eso que se acuerden de nosotros y que todos somos personas... Arriba hay un Dios que, que nos ve a todos, que somos hijos de él todos y somos hermanos todos. Que no tenemos que mirarnos unos por encima de otros, sino igualdad para todos. Nada, que, que se dé cuenta la gente de que somos españoles y necesitamos una vivienda digna, que no la queremos de balde, de sino con un pequeño alquiler como cualquier otro ciudadano. Y tenemos los mismos derechos. ...y nada más que se den cuenta que, que somos personas... ...y no nos cambian más que el color de la piel... ...y en vez de que no ven gitanos... ...y se apartan la gente... ...que se arrimen y cuando nos conozcan... ...entonces que nos juzguen. Pues yo creo que llevamos así... ...cuatro años... ...ya no he visto ninguna solución. Desde las parcelas... ...en aceros de Ebro y de aquí... ...no ha habido ninguna solución. Y no ha habido ninguna solución, entonces... Si hay ayudas, que, que hay ayudas, que, que, se, vea. ya, que se vean. Que o sea, se no vea, pedimos si nada, porque yo, gracias a Dios, no pido nada. Eso sí, pido que tengamos derecho a una vivienda digna y ¿Eh? sí, que, a relación de la forma de vida que tenemos. Pues a ver si se mejora esto, que salgamos pronto adelante con un buen futuro, con unos buenos trabajos, unas buenas casicas no de entradas, sino de un pequeño de alquiler, que podamos dar una educación buena para nuestros hijos, que vayan creciendo en un sitio bien, no en estas condiciones. Pues mire usted que pusieron duchas, que pusieron unos containers para la basura, que eso no sería mucho pedir, unos servicios para al menos eh, cuando te vayas a orinar que no te tengas que ir para el campo libre, porque la verdad que hay veces que no llega. Ahora mire usted, y ya no para las mujeres tanto, sino para los niños, para tenerlos duchados, para llevarlos al colegio cuando los tengamos que llevar en condiciones. Porque luego te hasta te exigen eso, mira usted, que no miran el sitio que está viviendo una. Porque pusieran, es lo único que pidiéramos nosotros, que vinieran de vez en cuando a limpiar el escampado este que hay, como lo hicieron una vez, ya se olvidaron, y que pusieran containers de basura, y una zucha, unos retretes, <risa> mira usted, y, y unos buenos grifos de agua que nos pusieran bien puestos. Y unos buenos trabajos. Porque ya que por pedir, que se pida. A ver si nos hacen caso. Y ya está, y nada. Que se acuerden de nosotros. Y que se acuerden que aquí en la cogullada número 20, que hay por lo menos 10 o 12 familias que están viviendo en circunstancias muy malas. y en la misma hierba yo tengo una casa y en la misma hierba ¿Quién me la quiere comprar? ¿Quién me la quiere comprar? ¿Quién me la quiere comprar? La sal cicatrita mis heridas y el mar me devuelve la sonrisa no estás